Bienvenidos al canal de Disguitos! Si vieron, hoy tengo un traje negro como encontré este peluchito ya que hoy les voy a hablar sobre una nueva sección que haremos en, en mi canal llamada Cuentas y Leyendas con el y hoy les traigo la leyenda de Mordu, el gigante negro si vieron, la, si vieron la película de Valiente o en inglés se dieron cuenta que el oso gigante, el antagonista, es, bebé. es un oso negro, así que yo voy a intenté vestir como una chamarra, como lo más parecido, y me hice dos chungitas. me pues, la hizo mi hermanita, con dos muñitos. Obviamente no puedo perder el glamour, antes muerta que sencilla. Así que bueno, muñitos y muñitos, vamos a empezar con el video, así que... Bueno, abuelitos y buitras. vamos a empezar con la historia. Había una vez, en un reino muy lejano, ya muchos habían olvidado el nombre del reino y dónde se localizaba. Había un rey que solo su amabilidad se comparaba con el amor que tenía hacia su rey. El rey, antes de que muriera. En Debes tenía cuatro hijos Un, un Cada uno teniendo un Uno era amable Otro era justo Otro era Inteligente y el mayor Era fuerte Pero comparaba La fuerza Con inteligencia Y eso le ayudaba Y eso lo hacía hacer muchas peleas Así que El rey cuando, cuando vio su muerte dijo su última petición era no le daré la corona al primogénico sino que se la daré a los cuatro hermanos para que se lo repartan y fueron en un reino mucho más grande tú, ¿Ustedes harían lo mismo que el rey? ¿O se lo dirían al hermano mayor? Comenten en los comentarios Ahora sí sigamos con historia Bueno, el primogénico enojado el príncipe mayor se enojó tanto, tanto, tanto, que no respetó la petición de su padre e inició una guerra entre los cuatro clanes. Así que ellos te prepararon muy fuerte, hubo muchas pérdidas, pero el mayor fue a la casa de una bruja y le dijo que quería tener la fuerza de 10 hombres a cambio de su anillo. La bruja vio en él que un corazón roto de un alma débil Que quería unir el vínculo Debajo de toda, toda, toda esa fuerza y hacerse el duro Hola, buitos, ¿ustedes alguna vez se han hecho el duro? Bueno, buitos Y, buitas, ok Así que la bruja le dijo Puedo hacerte una poción que te da la fuerza de 10 hombres? hombres O... Remediar el vínculo familiar. El príncipe pensó, pero después de 15 minutos, él dijo que quería la fuerza de 10 hombres. La bruja le dijo que solo el hechizo se remendaría si pudiera volver a unir el clan de los cuatro hermanos y remediar el vínculo. Así que, el príncipe fue al salón principal y le dijo a sus hermanos, bueno, ya se acabó, ya no hay pelea, ya está, estamos en una tregua, ¿no? Y los hermanos pensaron que su vínculo familiar se volvería a ser su hermandad. Pero, tan, tan, tan, algo malo va a pasar en esta historia, no puede ser felicidad y con de hadas. Así que, el hermano mayor tomó la poción y lo convirtió... Era un oso, en un oso, como ahorita estoy, y él se sorprendió, pero se dio cuenta que tenía la fuerza de 10 hombres, y él, por su ira y enojo, a sus hermanos Aquí, buitos, hay una advertencia que es de historia Si son menores Tienen que ver la acompañación De un adulto por algunas partes Que voy a decir, ¿ok? Y antes, ya dijimos estas, ya dijimos estas <risa> Advertencias Así que ya no me di Así que ya les informé así Así que por favor Ya podemos seguir con el video Así que bueno, el príncipe No tuvo mejor idea en vez de remediar el vínculo familiar Mató a sus tres hermanos de un tiro De un zarpazo sin problema Y cuando fue a ver a su ejército Diciendo que ya él gobernaría El ejército solo vio a un oso negro Así que pelearon contra él Pero las armas parecía que no le hacía daño las tenía clavadas en el hombro, flechas, espadas. Obviamente tenía heridas. Muchos de ellos pagaron con su vida. Fallecieron y otros lograron escapar y siguieron contando la leyenda del oso Mordu. Ellos no sabían que era el príncipe, así que lo llamaron Mordu Mord por gigante hindú. Por negro. Después de varios años, el, el príncipe aterrorizó el reino sin descanso. Pero poco a poco fue perdiendo el poder de controlarse en sí mismo. Y se fue convirtiendo en un oso. Pero en realidad él no era un oso cualquiera. Sino que era un monstruo en el cuerpo de un oso. Qué confuso, ¿no? Así que, años atrás, muchos años después, el cumpleaños de la provincia de Mérida, ella fue a ver los fuegos patrios, que la guiaron hacia el oso, hacia el oso igual que el oso, la guiaron hacia el campamento de Mérida. La madre y la familia de Mérida, la madre con Mérida es lejos del oso, pero el papá, el, el rey agarró su, agarró su lanza, dispuesto a atacar al oso, pero ¿qué creen? ¿Esta es la lanza? ¿Esta es la garra del oso? ¡Pum! Le cortó la parte filosa de la lanza, así que el, el rey agarró su espada y empezó a pelear. El, el oso logró retroceder e irse al bosque, pero a cambio de esto, en la pelea épica, le cortó la pierna izquierda, el pie, ¡piu! Se, lo, bueno, se lo cortó y se lo trajo. Esta pelea fue épica, se fue recordando año tras año. Hasta o que la princesa me se le ocurrió, ya me quiero revelar, vámonos, ya me quiero casar. Hizo eso y rompió su vínculo familiar. Sí, todo, ya sé lo que estarán pensando, igual que el príncipe así lo hizo. Fue con la misma bruja. Ella dijo que quería una poción que le cambiara la opinión de su madre, que la cambiara. La bruja le dio un paquetecito que se lo daría a su madre y haría lo que quería. A cambio de su collar, que tenía la insignia, de ese, el rey el cuarto claro así que ellos le dieron el panecitos a su mamá bravo, y ella se convirtió en un oso, y bueno todos, no quiero hacer spoiler para así que vean la película si quieren ver así que ella se convirtió en un oso y luego Mérida se dio cuenta de lo que había hecho y fue al lugar de la bruja y la bruja le dijo la única forma de remediar el vínculo familiar es volcurar lo que por la ira se ha roto. Así que Mérida no entendía eso hasta que se dio cuenta que, que era él, ella rompió su vínculo familiar y cuando estaban a estar en una cueva se dio cuenta que el oso morro era el había roto el mismo vínculo familiar de sus hermanos así que ahí empezaron a pelear Mordo contra los cuatro clanes pero él eh, los movió así sin importarles nada porque tenía la fuerza de 10 hombres, así que no le importó así nada, ¡pop! ok, estos son los personas. yo soy los son, así que, pop sin importar nada, el oso movió no así, como si nada, no le dio fuerza, así no tomó esfuerzo. Pero cuando venga y su mamá convertida en oso, empezaron a luchar contra Mordu. La mamá luchó y cuando Mordu iba a atacar una roca, le cayó encima a Mordu, haciendo que muriera. Pero... El alma del príncipe subió y, por haber hecho eso, agradeció a Mérida y a su madre y a mí han liberado su encantamiento. Y aquí, este final me dejó un poco confusa, ya que ahí Mordu, el príncipe, se convirtió en un fuego patrio, porque fue alma mal salso. así que fue los fuegos patrios. De Mérida y los demás que guiaron, la guiaron pueden ser en realidad sus hermanos y su padre que intentaron remediar el vínculo familiar para que su hermano no estuviera en forma de oso. Así que, abuelitos, hemos llegado al final de este video. Pero si quieren otros, leen en los comentarios. Si quieren un cuento nuevo o una leyenda, por ejemplo. Y espero que les haya gustado mi afu. Así que, bueno, abuelitos. Ya estamos, ya acabamos el video, así que bueno, si les gusta denle like, suscríbanse que no les cuesta nada, o aprecien el boboito de la imagen, y también denle la campanita de notificaciones, ding, ding, que así les aviso si subo un video nuevo. Así que bueno, bobitos, comenten y ustedes ya saben, así que, ¡chao!